Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy quiero unirme a un reto y se trata de agarrar un contenedor y en vez de colocarle agua con hielo como el Ice Pocket Challenge, colocarle comida y dárselo a una persona que lo necesite. Yo dije, me tengo que sumar a este reto. Voy a hacerlo. Ella dijo, los que quisieran sumarse al reto, chévere. Eh... Y bueno, vamos a ver. Corre el video. Ya llegué al lugar donde voy a comprar las cosas para el reto de hoy. Esto es el reto y vamos a darle con el reto ahora, venga. Gracias. ¡Wow! Gracias. Vale, gracias, gracias vale. Ella es una persona que yo conozco de hace un, un tiempo y ella es una madre soltera y ella está a cargo de dos niños pequeños a los cuales se tiene que trabajar y luchar por ellos. Decidí. Eh, dárselo a ella porque dije que ella es una persona muy especial y sé cuánto no necesita y dije, bueno, vamos a dárselo a ella y espero que le haya gustado Quiero retrasar a Marie y Ramón de La Vida de M Cita Makeup que es una chica acá de Venezuela a Verónica González que es de Planeta Ticket Quiero agradecerles a todas aquellas personas que han compartido mi video que han visto mis videos y que le han dado like y quiero agradecer en especial a aquellas personas que se han suscrito si no sabes suscribirte a los canales simplemente con tu correo de gmail puedes iniciar sesión en la parte de arriba de la página de youtube y colocar tu, tu cuenta de gmail, colocar tu clave de gmail y listo ya tienes cuenta entonces puedes bajar y en la parte de abajo del video darle en donde dice suscribirse y también darle a la manito arriba que significa like. Compartan en su Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales que ustedes Quería disculparme por el video de la semana pasada, ya que muchas personas pensaron que yo estaba molesto. No estaba molesto, quería darle un carácter de seriedad al video, ya que el nombre del video y el tema del video es crisis social y es un tema al cual hay que darle, hay que prestar atención, es que que dar un carácter de serio, discúlpenme si llegaron a pensar que estaban molesto o que los estaba regañando, no es mi intención. La semana pasada estaba un poco muy cansado porque toda esta semana habías trabajado mucho y aparte tenía un proyecto y era porque venía el día de los padres, quiero felicitar a, a los padres porque la semana pasada fue el día del padre, espero que les guste. En realidad, Te quiere ver usted ay mire usted no ve este manganzón de hombre aquí parado, el deporte aquí evento. Ah, yo todavía bailo, mire Ay, usted me pone un bolero, un patrón y lo bailo de principio a fin. y eso que llevo dos días que no voy a mi clase de bachata con un tal Romero. Ay, Espera, espera, que no me acuerdo dónde está mi lente. Y también se me... No tengo la cara. Ajá, quita mi lente. Ajá. Ajá, y los a lentes. Mira cómo es que se llaman estas goticas que caen en la mañana en las flores. Rocío, bueno, se llama Rocío. Yo quiero a mi amor. Para... la acá, porque te le van a caer Pero No, bueno, sí, porque es que esto está... Ah mire, aquí tengo los dedos <risa> <risa> Esto es este, lo del alemán, que se le olvida las cosas a uno, eso es muy difícil Ah, ¿qué tal le parece mi video? Ah, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? Ah, no mentiras <risa> El, Ese viejito que estaba allí, era yo y el video trataba de que el nieto hablaba con el abuelo sobre las cosas que hacía con su papá. Espero que les haya gustado este video y si les gustó comenten por favor. Comenten abajo, abajo, justo ahí abajo. Comentar.